Los pioneros de la Escuela Primaria Desembarco del Granma participan en el concurso Amigos de la FARC, convocado entre el 2 y el 30 de diciembre del pasado año. Los principales objetivos del concurso Amigos de la FARC. Son inculcar en las nuevas generaciones, desde muy temprana edad, sentimientos de valor patriótico, acercarlos a la historia del ejército rebelde y de las fuerzas más revolucionarias, para que comprendan la compleja labor que cumplen estos hombres y mujeres en la defensa de la patria. Los alumnos pueden participar en cualquier manifestación de artes plásticas, literatura en género epistolar y poesía. La principal relevancia con que cuenta este concurso es que desde una edad muy joven, ellos a través de actividades que disfrutan, dibujan, pintan, escribir, cosas con las que se sienten familiarizados, pueden acercarse a la historia de la patria. Los pioneros de la Escuela de Desembarco del Granma ya desarrollan los trabajos que presentarán en esta edición del concurso. Yo voy a participar exponiendo con, eh, cuando los expedicionarios salieron de, de tupan México, en el yate Granma. Estoy participando en la, modalidad, en la modalidad dibujo, solo me falta colorearlo me siento muy orgulloso de estar participando en este concurso. Las obras en concurso deben reflejar la visión de los participantes en hechos históricos como el asalto a en Moncada, el desembarco del Yategrama, la victoria de Playa de Girón, las misiones internacionalistas cumplidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el papel de la mujer cubana en la defensa. Llanes Díaz Fundora, hoy.